Hola. Um, me gusta mucho estar aquí hoy. Um, es la primera vez que voy a hacer una presentación en español, pero que pido disculpas por algunas palabras que voy a decir en portuñol. Entonces voy a hablar cómo se puede buscar el pasado usando archivo.pt. Entonces, um, 80% de las páginas web desaparecen o cambian su contenido. Um, pasado solamente solo un año. Entonces son necesarios también archivos por, archivos por la web, como hay es si necesario hacer archivos por la prensa. Eh, hay uh, al menos 93 iniciativas de archivos de la web por el mundo. Eh, si quieres saber más, puede consultar esa página aquí. Listo, fue abarcado en Initiatives, en uh, in Wikipedia. Y yo voy a hablar un poco de archivo.pt que es la Iniciativa de Archivo de la Web de, de Portugal. Entonces, nosotros somos un servicio público del Gobierno por la preservación digital de información de la web. Eh, ese servicio está alojado en la Fundación por la Ciencia y la Tecnología. Eh, gestionamos la Red Nacional de Investigación y e Educación, lo que se llama normalmente una NREN, eh, lo equivalente en España es la Red IRIS. Um, pero que, lo que he dicho, nosotros hacemos también algunas cosas que son similares a la uh, red .es. entonces es, es, es difícil todo hacer un, un, un, un equivalente directo, pero que nuestra misión es gerenciar infraestructuras digitales por la investigación en la academia, en el ensino superior. Um, nosotros sol sol solo preservamos información de acceso abierto, damos acceso abierto a toda la información y servicios que tenemos nosotros somos uh, dinero público y todo lo que le hacemos está abierto al público entonces um, todo todo lo que vamos a mostraros todos los servicios todas los, las páginas ustedes pueden consultar a archivo está abierto puede uh, usarlo cuando le quieres entonces, presentando algunos números, nosotros tenemos información desde 1996, tenemos más de 17 mil millones de archivos web que han sido recogidos de 22 millones de sitios web y hace un total de 466 terabytes. Nosotros tenemos nuestro centro de dados, que que tiene archivo.pt, pero que también otras infraestructuras de investigación, eh, pero que el archivo.pt, el sistema, eh, está alojado en eh, 77 servidores que totalizan 15 terabytes de memoria RAM. Eh, ahora nosotros tenemos 3.5 petabytes de espacio en, en disco duro. Esa es una fotografía de nuestro centro de datos. Si viene a Lisboa, puede visitarlo si quieren. Entonces, ¿cómo es que cualquier persona puede buscar la información preservada utilizando um, Podemos, Cualquier persona puede buscar textos del pasado. Entonces, va a ir a por ejemplo, buscar por Biblioteca Nacional de España. Como estamos celebrando 10 años, vamos a ver cómo era el, el sitio web de la Biblioteca Nacional de España hace 10 años. Entonces, escribo Biblioteca Nacional de España, hasta 2009, eh, aquí estamos en el pasado. Eh, usted pueden ver, eh, esa es nuestra interfaz. Eh, tenemos aquí algunas funciones que voy a explicar, pero que aquí podemos entonces navegar por el pasado y ver cómo el sitio web de la BNS ha evoluido en el tiempo. Eh, podemos clicar aquí y navegar en el pasado. Eh, puede hacer eso cuando le quieres después de mi, mi presentación. ¿vale? Um, y si nosotros sabemos los lo sitios web que queremos buscar, porque antes yo no lo sabía, no sabía cuál era, yo sabía, pero que puede no saber, entonces busqué por palabra. es Lo que se pasa aquí que vamos a buscar todas las páginas que tienen las palabras, las palabras Biblioteca Nacional de España. Es como un Google, pero para lo pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos otros sitios web, son, son portugueses, es, es, es un servicio de la Biblioteca Nacional de Portugal que tiene um, el Atlas Marítimo de España um, y tiene las palabras Biblioteca Nacional de España. Ok, Entonces, si nosotros sabemos el enderezo, el URL que queremos buscar, va a ir al archivo .pt y poner el, aquí el, el enderezo. Tenemos aquí todas las versiones que fueron recogidas de este enderezo. Aquí podemos clicar y ver que tenemos versiones uh, desde 2008, 2008 ...hasta 2018. Um, y cuando, cuando seleccione una de estas... va a ver cómo era la página a esta data. Eh, también podemos buscar por imágenes del pasado. Eh, aquí estoy buscando por casillas. Eh, podemos encontrar varias eh, imágenes de casillas. Eh, cuando clicamos en una de estas imágenes... imágenes ...podemos ver... Uh, ...la página que tenía esa imagen, que podemos ver algunos detalles técnicos de la imagen. Um, pero que nosotros no conseguimos hacer servicios que van de encuentro a todas las necesidades... Eh, ...nosotros somos una infra infraestructura de investigación. Entonces lo que hacemos, eh, nos, danos, nos disponibilizamos públicamente una interfaz de programación de, de aplicaciones... Eh, eso permite hacer el desarrollo fácil de nuevas aplicaciones web sobre información del pasado, eh, especialmente en la área de la tecnología de la lenguaje. Um, entonces, si quieres saber más cómo usarla, basta ir aquí a archivo.ptapi. Y aquí esta es una aplicación que fue hecha mucho, muy, muy rápidamente por los alumnos de, de, de informática. Um, que hacía una, una aplicación web que buscaba información acerca de los políticos. Iba a buscar información a Twitter, a Facebook, a, a YouTube, pero que también necesitaría información del pasado, usaba um, a nuestra API y buscaba información del pasado acerca de los políticos y después pues mostraba todo aquí. Y son estudiantes que han hecho eso muy rápidamente. Um, pero que los archivos de la web tienen que reproducir la información del pasado, ese es un grande desafío. Um, entonces, para, para garantir el acceso a la información del pasado, porque se piensa cuando nosotros vamos a Google, nosotros buscamos, pero que Google después nos reediciona para, para la web viva. Si el sitio web no, no existe más, entonces recibimos un error. En los archivos nosotros... Podemos tener el servicio de busca que hoy he uh, presentado, pero que después cuando ustedes usted uh, seleccionan una, una página, nos tenemos que reproducir esa página. Entonces es muy importante, uh, por ejemplo, tener interfaces móviles, porque en, hoy todo mundo usa, usa todo tipo de, de, de, de ordenadores y más y más personas usan solamente el, el dispositivo móvil. Entonces, esa es la interfaz móvil del archivo .pt para facilitar que la gente pueda acceder al servicio cuando quiere. Y hay, tiene algunas adaptaciones a, a, a, a, a, los equipos, a los equipos móviles y, y la, a, a, a pantallas de pequeña dimensión. Y al principio nosotros pensábamos, eso no es necesario porque las páginas son viejas, entonces no van a ser bien presentadas a, a los dispositivos móviles, pero que estábamos equivocados porque 47% de ciento, de casi metade de, de nuestros usuarios uh, en 2019 venían de dispositivos móviles. Entonces, si nosotros no, dan, no, no, no teníamos interfaces móviles y tenían una mala experiencia de utilización, eh, tal vez no, no van a volver a, otra vez a nuestro servicio. Um, el año pasado tuvimos 163 usuarios. Ok, entonces nosotros um, somos focados en .pt, en la web de Portugal, pero que como cualquier usuario puede navegar de página en página, y eh, eh, puede encontrar una página que nosotros no tenemos porque puede estar en el .es o el otro, otro dominio. Entonces, um, a vez de decir solamente nosotros no tenemos eso, tenemos aquí un, un botón que, que dice buscar en, otro, en otros archivos. Es muy fácil de, de implementar eso uh, porque usa ese portal aquí uh, que, que agrega información de varios archivos web abiertos. Entonces cuando un, un usuario no encuentra una información encuentra una mensaje de error en nuestro archivo, clica aquí y si otro archivo web tiene la página, entonces va a encontrarla. Por ejemplo, aquí es una página de la Universidad de Stanford, que está en la Stanford University Website Collection. El usuario fica um, um, satisfecho de encontrar la información que quería. Ok, ahora, ahora voy a hablar de un, de un, una, nueva, un nuevo servicio, que es Básicamente, algunas, hoy oh, perdón, um, cuando estamos viendo una página, algunas veces la página no está completa. Aquí es el ejemplo de, la, de, la, de una página de la Bn, la Nacional de España, en 2011, que estaba faltando uh, imágenes, el estilo porque estaba no, no estaba bonita, aquí no estaba completa. Entonces tenemos un botón aquí que dice completar página, y lo que hace es que va a buscar a todos los otros archivos de web por, las, por las, los, los objetos web que nosotros no tenemos. Entonces, si un usuario encuentra una página aquí, puede clicar aquí, completar, eh, él va a buscar si hay información a la, a la web o a los otros archivos web, y la completa. Ese es, es, ese es un ejemplo real. Esa es la como la teníamos, y después de completar, ficou así, muy más bonita, muy más completa. Eh, eh, nosotros tenemos esa... esa Funciona hace algunos años, pero ahora tenemos una novedad, que esos, esos, esos recursos son integrados después de nuestra colección. Entonces, la próxima vez que, que alguien viene a esta página, ella será presentada así, en vez de así. Entonces, todo el mundo puede ayudarnos a mejorar nuestro, nuestro archivo de la web. Um. Ok. Um. Muchas veces, cuando los investigadores o alguien está haciendo un, un, un trabajo y utiliza un archivo de la web, um, quiere capturar la, la, la imagen de la página para después la poner en un, en un artículo o algo así, un trabajo. Y lo que pasa es que cuando hacemos el print screen, el típico print screen que los, los ordenadores permiten hacer, lo que vas a tener es eso. Entonces, la página no está completa. Entonces tenemos aquí una, una, una función muy simple que es de bajar toda la página. Entonces clica aquí y lo que vas a tener es toda la página así y puedes bajarla como imagen para, para, para, para tu ordenador y después decidir lo, lo que haces con la imagen. Ese es lo que tendrías, lo que tenerías. Eh, lo, lo, lo eh, si hace un print screen, ese es lo que tienes. Si sí, usas la función de bajar toda la página, la página está completa. Um, y tenemos um, un, también un, un botón aquí que dice: aquí dice consultar de, detalles técnicos de la página. Entonces, eso este es muy útil para depurar problemas y para utilizadores avanzados. Porque nosotros mostramos metadados como el título de la página, el enderezo original, un link, una lega, un link para la página archivada, para que la página pueda ser citada correctamente, la página archivada, el, tama el, el content length, el tamaño de la página. Entonces tenemos aquí una serie de detalles técnicos que nosotros los teníamos para uso interno y después pensamos... ¿Por qué no poner esa información abierta también? Entonces, todo lo que tenemos, la regla es, si no tenemos, tú lo tenés. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, lo abrimos para que la gente pueda usarla. Eso es, es muy útil, porque cuando hay un problema, eh, los el, el, el usuarios dicen, usted tiene un problema, nosotros... Podemos colaborar, eh, eh, eh, eh, dice, por ejemplo, va a haber detalles técnicos, ¿cuál es la colección? Porque una, uno de los metadados es ¿cuál es la colección? Está aquí colección, es más fácil para nosotros de continuar uh, mejorando nuestro, nuestro servicio. A los investigadores les gusta mucho, mucho es, ese tipo de, de, de, de detalles. Ok, entonces ¿para qué sirve todo es, toda esa esa información? Um, el título de mi presentación es Casos de uso. Les voy solamente a presentar dos. La verdad es que nosotros no sabemos lo que hacen con nuestra información. Nuestra, la información no es nuestra, solamente la preservamos. Um, con la información que el archivo tiene. Um, entonces, creo que cuando hacemos ese tipo de eventos, la gente que viene a hablar con nosotros, lo que, una situación que es muy muy frecuente de caso de uso es la documentación del proyecto comp completado. Entonces, todos los proyectos hoy tienen un sitio web, es, un sitio, es muy fácil de poner toda la información del proyecto en el sitio web. Eh, por definición, cuando el proyecto termina, lo dinero termina. Y cuando el dinero termina, nadie paga por alojamiento del sitio web y la información se pierde. Y después, cuando es necesario documentar y presentar lo que ha sido hecho con el dinero... Mucha gente tiene grandes problemas con las entidades financiadoras. Entonces, para que no lo acontezca, todo estaba en el sitio web, el sitio web está, ha, ha sido ha desaparecido. Primero hacen copias de seguridad y después, si no lo si se ha olvidado de, de hacerlo, puede ir al archivo.pt y muchas veces ese es un caso de uso que ayuda mucho gente de todas las áreas, porque todos Hacen proyectos. Eh, para el currículo Vite. Um, lo que pasa es que todo lo que hacemos con nuestro tiempo de vida, con nuestro trabajo, cada vez más se, se va a refletir en algún tipo de contenido digital en la web. Por ejemplo, ese evento... Uh, o las fotos que vamos a tirar, o, o las presentaciones, o los vídeos, van a estar en la web. Entonces, 10 años, cuando vamos, cuando vamos a hacer el cumpleaños de 20 años, será interesante demostrar las fotografías 10 años antes. Eh, a los archivos web pueden ser muy interesantes para mostrar eso, lo que habíamos hecho con nuestra vida. En ciertas profesiones, como el web designer, es, es como un vacío que porque todo lo trabajo todo el tiempo de vida ha sido uh, a producir web designs que después cambian para un web design diferente o los sitios web desaparece eh, esa es una frase que oí muchas veces cuando estaba recortando un, un web designer que es mi trabajo es un sitio mi mejor trabajo fue un sitio web que ya no existe entonces no lo puedo no lo puedo mostrarle y para mí que estoy intentando uh, contratar un buen web designer y no sé cómo avaliar su trabajo. Ok, entonces, ¿cuánto vale la información preservada por el arquivo .pt? Hay un valor sobre, sobre, sobre, subjetivo, <ríe> que cuánto vale para, para, para mí, para ti, recuperar un trabajo perdido o acceder rápidamente a información uh, histórica o preservar el resultado de no, nuestro trabajo. Ese es subjetivo, depende de persona para persona. Sí, pero ¿cuánto vale la información preservada? Porque dinero es algo que todos nosotros comprendemos el valor. Entonces, fui a Google a procurar cuánto cuesta el desarrollo de un sitio web. Um, y el valor que, que, que obtuve fue de 5.600 euros por sitio web para hacer el diseño más el desarrollo. Un valor medio, hay sitios web que son mucho más caros, otros son más baratos, pero que hace 20 años era mucho más caro hacer un sitio web que es, que hoy, que es hoy. Pero que yo acredito que ese valor es aceptable por lo que vamos a hacer ahora, la estimación. Y además de haber la plataforma, tenemos que tener que, que, que hacer el contenido que escribir los textos, editar las imágenes, escribir los textos, todo eso hace mucho trabajo. Eh, lo valor que yo obtuve de Google fue 68 euros por página. Entonces, voy a hacer una estimación de, invers de la inversión que fue hecha por la creación de la información que está preservada por el archivo Entonces, cuánto dinero fue gasto y producir toda la información que nosotros tenemos y que de otra forma se habría perdido. Entonces nosotros tenemos 22 millones de sitios web multiplicando por el valor hace 123 mil millones de euros y multiplicando, haciendo lo mismo por el número de páginas tenemos 340 mil millones de euros, de, de euros. Lo que hace que la inversión en la creación de la información preservada por nosotros totaliza... 463 mil millones de euros que de otra forma se habrían completamente perdido. Ese es dos veces del Bruto de Portugal en 2008. Entonces, ¿qué podemos hacer para que un sitio web, um, para que se preserve un sitio web? Muy fácil. Va a archivo.pt, sugerir y puede sugerir un sitio web que quieran que, que se que, que, que va a ser preservado. No importa si es de .pt, .es, no importa. Va aquí, puede sugerirlo, sugerirlo y nosotros vamos a um, preservarlo. Solamente tiene que poner la página de entrada y después vamos a recoger todo el sitio web. Nuestra posición es, nosotros queremos preservar lo máximo que, que podemos y dejar a las generaciones futuras decidir lo que es importante. Esa es una postura un poco diferente de las bibliotecas que hace un gran esfuerzo a seleccionar y nosotros no queremos tener esa responsabilidad. Nosotros hacemos lo mejor que podemos. Y dejamos otras personas eh, damos la infraestructura y dejamos a los otros para seleccionar lo seleccionar lo que es más importante ok tenemos un servicio que es muy muy interesante por ejemplo por la administración pública es lo, lo que llamamos el memorial del, del .pt entonces lo que pasa es que es muy fácil crear un sitio web hoy, pero que después es muy caro mantenerlo vivo. Y lo que pasa es que el sitio web, los sitios web en las organizaciones desaparecen muy rápidamente eh, y después son actualizados por algún tiempo y después no son más actualizados. Pero que tiene información útil, entonces no se pueden um, desligar, pero que... Así, tiene un gran peso en mantenerse um, encima, gasta de energía, hay uh, ataques de seguridad. Entonces, es un gran problema por las organizaciones por mantener sitios web viejos online, en línea. Entonces, nosotros damos una solución que es se llama Memorial do Arquivo. Entonces, este es un ejemplo de una página del gober gobierno, um, que es la Agencia para la Sociedad del Conocimiento. Eh, ese fue un instituto público que ha tenido actividades desde 2005 hasta 2012 y eh, ahora no existe más pero el sitio web tenía información muy útil entonces lo que habíamos hecho es nosotros es, eh, recogimos todo lo contenido en alta calidad eh, después el, el, el dominio que será umic.pt ahora eh, redireciona para el Archivo.pt. Entonces, si usted va a Google y procura por UMIC Agencia de, para la uh, Ciudad del Conocimiento, Entonces, los sitios está vivo en la web La gente puede pesquisar, puede encontrar la información que quiera Pero que la plataforma original ya no existe más Porque el instituto no existe más Pero que nosotros, Archivo.pt tiene la información Entonces, la información continúa accesible y la organización no tiene que mantenerla la agresión no existe en este caso porque ese es un ejemplo en, en que la información se había completamente perdido si nosotros no habíamos la, la preservado entonces va a Google encuentra eh, eh, la página y después tiene esa, ese, ese um, aviso que dice eso y después puede ver en el archivo .pt y ahora estamos en, en el sitio web y podemos navegar. Y mismo por las ligaciones que fueron para páginas internas, ellas se mantienen funcionales. Entonces, si hay un link, una ligación para una de esas páginas, el utilizador uh, clica va a ser seleccionado por la página correspondiente, no, no solamente la home page. Es, nosotros ahora estamos haciendo... Um, ese tipo de servicios principalmente para, para sitios web de la administración pública y la gente fica muy feliz de no tener que mantener los sitios web uh, nuestro archivo archivo ha, ha empezado a 2007 um, ha sido desarrollado antes uh, uh, uh, hasta tener una cualidad aceptable lo principal problema es o un, que, que nosotros que fue una, una, una sorpresa para mí fue que es muy difícil vender o um, diseminar un servicio entonces mismo que ah, después del servicio está abierto está funcionando la gente no lo conoce eh, nosotros tentamos, tentamos muchas acciones de diseminación. Ese es el premio anual archivo.pt, que es la mejor que habíamos hecho. Yo voy a explicar lo que es. Entonces, um, nosotros empezamos a hacer el premio en 2018, a la primera vez. Eh, básicamente... El primer premio es 10.000 euros, el segundo es 3.000, el tercero es 2.000 euros. Eh, puede hacer un trabajo sobre cualquier tema y solamente tiene que usar archivo.pt como fuente de información. Es la única regla. Eh, puede ser un, un trabajo individual o en equipo y eh, pa, eh, después para aplicar a, al premio eh, envía un, un texto de 2.000 palabras y un vídeo de tres minutos describiendo lo que ha sido hecho. Entonces, um, está abierto. Todo el mundo puede, puede, puede aplicar. No hay, no hay restricción de nacionalidad. Solamente la documentación tiene que ser en portugués, pero que eso no es una cosa muy difícil. Puede contratar a los traductores que están trabajando aquí hoy. Ellos pueden hacer parte del equipo. Um, entonces, si quiere saber más, puede consultar aquí por ver las reglas de este año. El año pasado el premio fue lanzado por el presidente de la República y fue entregue por el primer ministro. Eso fue muy gratificante para nosotros, de tener las más altas individualidades del gobierno, uh, dando importancia a nuestro trabajo. Ah, y si quiere ver um, todas las ediciones del premio, so hay dos antes, pero que... Puede ir aquí, el equipo puente barra premios, porque los, los, los, um, los trabajos son, son muy interesantes también como nuevas herramientas o nuevos estudios que pueden ser reutilizados. Por ejemplo, aquí es el ganador de 2018 uh, 18, y se llama uh, Contame Historias. Y puede usarlo, puede ir aquí y usarlo. Entonces se cría automáticamente una línea del tiempo de noticias pasadas sobre cualquier tema. Entonces aquí fui procurar nuevamente casillas. <risa> y automáticamente, o sea, ustedes no consiguen um, leer aquí, pero que esas son todas noticias de casillas. Yo escogí aquí, esa, seleccioné esa aquí, casillas, beja, enamorada, nam si me quiere decir novia, en directo. Y podemos clicar aquí y ver una noticia de 2000. Y es, pienso, eh, cuando casi les ha dado un beso a su, a su novia. Pero que hay otras noticias aquí. Eh, lo mejor es experimentarle y tirar vuestras conclusiones. Pero que yo pienso que es muy, muy útil. Um, ese es el ganador de 2019. Se llama um, mio, Mi Parlamento. Um, permite consultar información pasada sobre propuestas que que fueron hechas en el Parlamento, es votar para averiguar con qué partido político una persona se identifica mejor. Y en las palabras de los autores, es como un Tinder para la política. Y la interfaz es, es muy semi, es, es parecida con Tinder. Yo sé que no nadie usa Tinder, porque porque si un día la usan, van a saber que es la misma. ¿okay? Entonces, sea a favor haz un, un swipe a la derecha si es contra la izquierda si es neutro, pienso que es abajo y puede consultar información como noticias ver el sitio web del partido es como son, como son como fueron perdón, información pasadas esa información está en el archivo.pt entonces es aquí que el arquivo.pt es utilizado y tanto ese, ese sitio web como ese esa aplicación usa arquivo.pt API eh, nosotros nunca teníamos tiempo de hacer eso entonces abrir y crear interfaces de programación es muy bueno para poner los otros dos mil, ok, gracias por poner los otros a trabajar para, para, para nosotros ok, entonces um, nosotros damos formaciones y tenemos cuatro módulos um, cuatro cursos Puede consultar aquí. Tenemos información en portugués, y en inglés. Tenemos vídeos. Eh, los modos son uh, ese es para cualquier usuario de la internet que puede ficar a conocer cómo usar arquivo.pt. Hoy falei brevemente de, de cómo se puede usar. Hay muchas cosas más que podía decir. Ese es cómo publicar información para que pueda ser preservada. Ese es direccionada para los propietarios de sitios web. Lo tercero es para acerca de, de la API que he uh, hablado. Y lo cuarto es como hacer tu mismo archivo de la web. Eso es eres una miraje hace unos años y ahora no es. Es muy fácil cualquier de nosotros hacer archivo de la web y después puede enviar los work files para nosotros para que nosotros hacemos, podemos hacer una réplica. Si quiere saber más de, acerca de archivo.pt, puede inscribirte en nuestra lista de email en portugués o en inglés o aquí en estos enderezos. Eh, para concluir, la información publicada en la web es un activo valioso que tiene que ser preservado. No es, uh, no es algo que podemos hacer, es algo que tenemos que hacer. Tenemos la obligación de hacer. Arquivo.pt es una infraestructura pública por explorar datos abiertos. Es como un Google para el pasado. Entonces, si quiere buscar algo acerca del presente, puede usar Google. Si quiere encontrar algo sobre el pasado, puede usar Archivo.pt Para terminar, um, gustaría de decir enhorabuena a Arquivo de la Web, a la Biblioteca Nacional de España. Parabéns. Gracias.